Entrando ya a lo que es el ámbito de la farándula dominicana, que son tres novelas que tenemos, tres novelas tenemos en el ámbito de la farándula, eh, Maciel Taveras explota contra su hermana Isaura, para quienes no saben Isaura Taveras es la presentadora de la televisión, y Maciel Taveras es también presentadora y actriz. Ah, son hermanas. Ya. Sí, son hermanas. Yo me sorprendí también. Qué chulas Yo, se ven. <ríe> Entonces, pues, ah, Maciel fue mi República Dominicana. Entonces, la actriz Maciel Taveras publicó un video en su cuenta de Instagram para arremeter contra su hermana, la presentadora Isaura, sobre quien hizo una radiografía respecto a la imagen personal, física y hasta profesional. Maciel narró que su hermana Isaura la ha criticado, hasta por su apariencia en varias ocasiones. Comentarios que le ha externado su madre, llamándole loca, en tono supuestamente agresivo. Aseguró que Isaura perdió tiempo de su vida por su actitud y porque está entretenida. Consideró que su hermana anda por ahí, señalándola, oye eso. Una de las razones por las que la actriz arremetió contra la presentadora se debió a comentarios de Isaura hacia contra su persona. Dijo que se mantuvo por muchos años callada para mantener la imagen de Isaura. Se recuerda que en noviembre de 2021, la actriz se refirió a Isaura durante una entrevista y aseguró que entre ambas nunca ha existido una hermandad. Vamos a ver el video, muchachos, de Maciel hablando en un video que supuestamente duró una hora y pico. Eso fue tremendo. Se desahogó. Ahí vamos. La locura abominable es quitarle la pareja a una amiga. Salir a almorzar con una amiga, tener conexión con una amiga. Y yo, oh, de buenas a primeras, meses de, después, casarte con el hombre que tenía una relación con esa amiga. Eso es una locura. Yo no lo haría. Entonces aquí la que está loca eres tú. Y alguien tenía que decírtelo. Y no te lo digo frente a frente porque no escuchas. Y si te llamo, hace rato me hubieras trancado el teléfono. Porque el narcisista no escucha. Rita Isaura, ¿tú sabes lo que es una locura? Una locura abominable es quitarle la pareja a una amiga. Salir a almorzar con una amiga. Tener conexión con una amiga. <risa> bueno, disculpan ahí con eso. Bueno, ahí vemos a <risa> Isaura, a Maciel Taveras, quiero decir. Que le entró con la conga a su hermana. Ahí vimos ahí un chin que prácticamente la acusó de quitarle marido a una, a una amiga. Y, y le dijo que está loca. O sea, alemana, alemana, alemana. Yo creo que este tipo de, de contenido eh, es algo que se ve muy ridículo de parte de, de, de estas dos mujeres que son hermanos O sea, llevar algo personal a las redes. Y más cuando se trata de dos hermanas, yo creo que ya es algo que se ve muy mal Me encuentro muy ridículo eso. Usted está le sacando el trapito el sol a una hermana, quizá por algo que pasó, por por, por algún quille, porque algún quille tiene que tener Sí, ella hay una con hermano. cuando viene a ver fue allá que le quitó el novio. Ay. Tú me entiendes? Ay. sí a la hermana se, se quitaron, se quitaron los, los tigres entre ellas. Y y y, y y y esta se sale y le, le dedica a eso a su hermana, para el final estarse abrazando un 31 de, un 31 de diciembre y, y dejar todo atrás. Entonces poner a la, gente la madre. Y, y poner sí. a la gente de relajo. Yo creo que esto lío, esto es show de hermana eh, y llevarlo a las redes es algo que lo que lo que se ve muy ridículo y antifamiliar yo creo que esas son cosas que se tienen que resolver personal hablando entre ellas llamándose mira el tu y esto porque al final del día son hermanos sabemos que los hermanos los hermanos peleamos hoy en la noche estamos comiendo juntos normal como que nada nada entonces y como que se llama, eh, Maciel Tavera y Saura, a nosotros ustedes no nos van a poner de relajo con esos checha. Váyanse <risa> con su chime de ahí y resuelvan eso porque ahorita ya de la madre que viene por ahí están ustedes regalándose de todo. Si ustedes se quitan un marido entre ustedes, eh, hablen con el, a, eh, eh, que resuelvan ustedes por su lado. Y eso, es show de redes sociales, porque si fueran eh, amigas conocidas sí, <risa> está bien, se les, se les deja pasar porque una checha de redes, pero entre hermanas. Entre hermanas, ese show, para pa, al final poner a los fanáticos que se enchaque, que, que se, hace, se hagan enemigos, porque los fanáticos sí, sí, son, sí, son sí. los que se meten. No, Tim no y no hay... y Tim Maciel. Sí, entonces ahorita la ven abrazar eh, eh, eh, el día de Nochebuena juntas, porque son hermanas. Entonces dime tú, pasó con la Tora y su hija. Sí. Pasó con Jen Quesada y con su hermana y al final te son, son familias, la sangre pesa más que el agua, y al final terminan abrazándose y aquí queriéndose porque son familias, y los fanáticos son los que terminan encharcados. Entonces suétenos a nosotros con esos chismes de familiares, por favor, <risa> en las redes sociales no, por favor. Bueno, eh, a mí me sorprende, verdad, esta situación entre hermanas, y como yo sospe yo sospecho, pues vienen arrastrándolo desde hace tiempo, y verdad, y estos pan explota claro. aquí con esto, o sea que lo que estamos viendo es apenas la punta del iceberg entre este y total, este nadie problema. le está haciendo caso porque ahora se está hablando de Jaylin y de Sammy, <ríe> nadie está en ustedes, Villalona, Villalona es lo único que sabe de ese chisme, bueno, yo no sabía de eso, no, no Jailin y Sammy, mientras esa gente esté no dejen su checha, dejen eso ahí en su casa, nadie sabe nadie está en ustedes, Normal, bueno, hay que decirlo. Pero, no, no, está bien, <risa> pero recuerda nadie que, que esa gente. aquí hablamos de lo que sí, es real. Sí, hay que hay, no hay que, que hablarlo, hay que hablarlo por nada, pero se lo estoy diciendo, nadie <risa> tiene esa gente. Primera <risa> vez que yo oigo, fue por viaje de usted, porque usted te enterado de chisme, no te <risa> la siguen en Twitter. No, nadie, no, no, eso es, eso está en todo Nadie medio tiene medio esa todo. gente. La gente de Yailin, la más viral es Sammy y pero, La Rose. Y esa gente, esa gente no están de nada, dense dense esos chismes tan bueno y de todas las mujeres, pero dejen ese chivo para, para su casa. Entonces, para darle contexto a la otra gente, pues recuerden que claro. Maciel era la, eh, es la actriz que estaba en un casting de Netflix para ser la próxima Selena, que al final no fue ella, pero recordemos que eso fue una novela con esa mujer diciendo eh, que ella iba a ser la próxima Selena, que estaba seleccionada para el casting. Al final no fue así. Así que esperamos que, que entre ellas dos pues eh, se resuelva los problemas sí, que ellas tengan. Por el bien de nosotros, que no aguantamos más novelas. Tenemos sí, tres no, novelas. Sí, sí ya. ya no. Y esa no la vamos a ver, lamentablemente. Yo <risa> no, yeah. no voy a ver la novela. Llego. Demasiado tengo yo con Sammy eh, y, y, y la Rosy y Yailín. Ya de yo tengo demasiado con esa gente. Ya yo no voy a ver más novelas, ya. <risa> ya no. Por favor, dejen eso en su casa.